Para invertir inteligentemente Para los que no me conocen, soy Víctor Manrique Tengo maestría en modelos de negocios Punto número uno Identifica las tendencias de subida y de bajada en los precios O sea, en qué temporada sube y en qué temporadas baja El precio Tip número dos Haz una lista de al menos 50 cosas que afecten el precio del producto en el que quieres invertir Punto número tres Identifica qué factores son positivos y negativos para el precio del producto en el que quieres invertir por ejemplo, si queremos invertir en pollos y ya revisamos la gráfica de precios para identificar las tendencias, ahora vamos a revisar la gráfica del precio del alimento para el pollo. Por ejemplo, los pollos comen sorgo y el sorgo depende de que lo cultiven y que se dé, que lo cosechen, pero para esto hay otros factores que lo afectan, por ejemplo, el clima. Pues si hay sequía, no va a haber suficiente alimento para todos los pollos, por lo tanto, el precio va a subir, leído de la oferta y de la demanda. Como aumenta el precio del alimento del pollo, la cría de pollos va a subir de precio. Por lo tanto, los pollos van a estar más caros. Y en ese punto es donde tienes que vender. Yo invierto en bienes raíces. Si quieres saber cómo, escribe info en los comentarios.